Le llevo 30 años a mi novia. Es mejor casarnos y aplicar por la visa CR1 de esposos o podría aplicar por la visa de prometidos. Bueno, la, la verdad puedes aplicar por los dos. La, la edad no es... No es mucho um, uh, bueno, no, no importa mucho si ustedes pueden um, dar pruebas y comprobar que tienen Comprueba, una relación siempre. real. La verdad, recibimos muchas peticiones con, con diferencias de edades así o aún más a veces. Y son aprobadas porque, claro, sí, sí pueden dar pruebas que eh, esa relación real y que no solamente están haciendo esto para, para obtener uh, residencia o documentos para estar en este país. Um, sí, también la aviso porque mucha gente piensa que ya al casarse ya se. Es se, garantía. Se, Ajá. Y la verdad, no es así. Mucha gente que ya ha sido casada se rechaza porque no dan las pruebas y no pueden comprobar que es una relación real. Y así, claro. eso ahorita la verdad es muy, uh, muy importante porque no quieren que rechacen por algo muy sin importancia. La verdad, nomás den de, de las pruebas que les piden, tengan uno, la relación real y, claro, van a estar bien. Sí, mucha gente también opta como por casarse por tener otra prueba que es estar sí. firmado un contrato de matrimonio. Pero aunque tengan el matrimonio, siempre va a ser importante la calidad, como dice Ramón, la calidad de las evidencias de comprobar que es una relación real. Obviamente como cualquier lado, tanta diferencia de edad pues da a pensar de que se tiene que investigar más si es una relación real, porque digamos no es lo común. Entonces, tanto el USCIS lo tiene que analizar de esa forma. El USCIS siempre va a desconfiar de todas las peticiones, o así sea, si se lleven un año o se lleven 30 años. Siempre va a desconfiar porque es su trabajo. Entonces, ellos tienen que comprobar de que sí es una relación real, de que sí eh, tiene intenciones reales de buena fe de venir a Estados Unidos para casarse o para estar con su cónyuge. Entonces, siempre es bien importante la calidad de sus evidencias para que sea más fácil la aprobación, eh, no importa de qué, qué tipo de petición.